Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia David Lee y en este vídeo quiero hablarte sobre algo que escucho mucho, que se repite mucho, que seguramente habrás escuchado y es esto de quiero vender pero sin vender. Sinceramente, desde ya te digo, sabes que no me gusta andarme con vueltas, con rodeos, ni meterte un montón de paja en estos vídeos para darte mi opinión. Yo estoy totalmente de, en desacuerdo con esta idea de querer vender sin vender. ¿Qué es esto? O vendemos o no vendemos. Te voy a explicar por qué realmente no me gusta para nada esto de hablar de vender sin vender y por qué realmente considero que es un error que estás cometiendo si estás lanzando este mensaje. Pero antes de empezar a hablar de ello, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad, que no te pierdas ninguno de mis vídeos y para ello te recomiendo que actives la campanita, de las notificaciones, para que te llegue un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo por aquí en los que te hablo sobre comunicación, marketing y ventas con Herset. Te enseño a vender de forma totalmente natural, diferente y sobre todo con tu propia personalidad ahora sí dicho esto comenzamos con el tema de hoy ¿Cómo que decía anteriormente en este vídeo quiero contarte porque estoy totalmente en desacuerdo con la idea de vender sin vender debo reconocerte sí porque me gusta ser eh, siempre muy honesta que esta fue una de las ideas que yo tuve cuando empecé en el mundo del emprendimiento me habían vendido la idea de que se podía vender sin vender que si creaba muchísimo contenido de valor y publicaba constantemente en mis redes sociales la gente iba a estar tan agradecida que me iba a comprar sin que yo tenga que vender y yo yo, este cuento me lo creí y eso fue lo que realmente me hizo perder muchísimo, pero muchísimo tiempo y, sobre todo, dinero. Lo que me permitió, lo que en realidad no me permitió que mi negocio crezca más rápido. Estuve durante meses dándole vueltas a cómo es posible que, si sí, no paro de crear contenido, no paro de compartir cosas, no paro de educar a mi gente, a toda la gente que me sigue dentro de mi comunidad no no no no lleguen esas ventas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible si me dijeron que no tenía que vender en ningún, en ningún momento? Bueno, la realidad es que después de, como te digo, meses de probar, de eh, perder el tiempo, me di cuenta que aquí algo estaba fallando. Y sobre todo me di cuenta de que realmente esto me estaba haciendo también eh, a mí caer en una creencia limitante mucho más grande acerca de las ventas. Vender es malo, vender es feo, como siempre digo, ¿no? Como le decimos a los niños, vender no, eso no, caca, no, no no se toca, no se hace, no, eso lejos, fuera. ¿Por qué? Cuando yo tengo un producto, tengo un servicio que es de calidad, cuando yo sé que a través de mis conocimientos puedo ayudar a alguien, cuando sé que tengo la solución al problema que tiene una persona, ¿por qué no se la voy a vender? ¿Qué es lo que tiene de malo? Hay una persona que necesita lo que yo estoy ofreciendo y yo evidentemente también necesito de ese cliente porque quiero tener un negocio que sea rentable. Entonces, ¿por qué no voy a venderle? ¿Por qué no tengo que eh, hablarle directamente de mi propuesta y decirle, oye, que te puedo ayudar de esta forma? ¿Por qué la única vía es crear y crear y crear contenido y esperar y lead magnets y regalos y descuentos y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuestiones un eh, montón de complicadas que son realmente muy, pero muy, muy rebuscadas para llegar a nuestros clientes. ¿Por qué hacemos esto? Cuando la vía mucho es mucho más rápida, mucho más sencillo. Cuando la vía más, pero más corta es directamente buscar a tu cliente ideal y decirle, oye, que te puedo ayudar en esto, te quiero vender esto porque sé que te va a ayudar. Por eso estoy tan en contra hoy en día del vender sin vender, como te dije, he caído en este, en este error, lo he probado y sinceramente debo reconocer que no funciona. Que no te voy a decir que a través del contenido no vas a atraer a personas. Sí, evidentemente lo vas a hacer. Que a través del contenido no vas a crear una comunidad. Sí que lo vas, a, lo vas a hacer. Y que a través de esa comunidad vas a vender. Sí, lo vas a hacer. Pero este es un camino que tienes que ir trabajando de forma paralela a las ventas. sí No tiene una cosa nada que ver con la otra. Y también creer que una persona, porque forma parte de tu comunidad, ha estado con... Eh, eh, viendo tu contenido, consumiendo tu contenido, te va a comprar directamente, es también un grave error tienes también que venderle a esa persona porque nadie te va a tirar su dinero a la cara simplemente porque tú has publicado una serie de carruseles que le han ayudado a resolver un problema. Esto no funciona así, tenemos que poner los pies sobre la tierra y tenemos que entender que la gente evidentemente antes de darte su dinero, antes de pagarte por tu producto o tu servicio tiene que ver realmente que tú eres profesional en lo que haces, tiene que ver el valor que le vas a aportar y tiene que sentirse totalmente seguro y confiado de que ese dinero que está invirtiendo va a valer la pena porque nadie se gasta ni siquiera 10 céntimos en algo que no le ve el, el valor. Es más, nadie ni siquiera da un paso con algo que es gratis si no le ve el valor. Mira lo que te estoy diciendo, que a veces pensamos que porque algo es gratis, que porque estamos regalando sesiones la gente le va a ver el valor y no. Pasa todo lo contrario, la gente no quiere perder el tiempo, así que tienes que saber vender lo que lo que haces, quítate las ideas que tienes acerca de que vender es malo, que vender es feo, que hay que vender sin vender, que tienes que estar compartiendo un montón de contenido porque si no la gente no te, va, no te va a comprar, con esto como te dije antes no te quiero decir que dejes de trabajar en tu estrategia de contenidos, tienes que seguir haciéndolo, esa va a ser tu fuente de atracción de clientes, pero a la par tienes que estar realizando acciones de venta, acciones directas de venta, prospectar, buscar clientes, hablar con ellos, generar conversación, llevártelos a llamada, contar en tus contenidos cómo pueden trabajar contigo, llevarte a la gente a tu lista de email marketing y venderles a través de tu lista de email marketing. Llevar tráfico a tu página web en donde están todos tus productos o todos tus servicios y tratar de venderles dentro de tu casa digital que para eso has invertido dinero en esa página eh, web, salir a investigar el mercado, conocer a tu cliente, contactar con personas que te puedan poner eh, enfrente a tu cliente ideal y hablar con ellos, contar tu propuesta, eh, crear sinergias, bueno, miles y miles de cosas que puedes hacer para generar ventas, pero no te quedes solamente publicando contenido, no te quedes solamente creando reels para llegar a personas, no te quedes solamente metiéndote en las redes sociales que se van abriendo, las nuevas que eh, van, van surgiendo. No te quedes solamente compartiendo contenido de tendencias para llegar a más personas, porque eso solamente no te va a ayudar a vender. Tienes que crear contenido, tienes que crear comunidad y luego tienes que saber también vender, tanto directamente prospectando y buscando tú a tus propios clientes, que para eso has emprendido, para trabajar con las personas que quieres. Y también saber venderle a esa gente que forma parte de tu comunidad, evidentemente, a la que has ido atrayendo a través de distintas acciones de marketing. Así que olvídate de esto del de vender sin vender. Olvídate de todas estas estrategias est extrañas, rebuscadas, que solamente te están haciendo perder el tiempo. Y entiende que se puede vender de forma natural, de forma diferente. Que la venta no tiene que ser eh, algo agresivo, no es poner a tu cliente entre la espada y la pared, que no lo estás obligando, que no lo estás timando, que no estás cometiendo ningún delito cuando le estás vendiendo lo que tú haces. Simplemente le estás poniendo sobre la mesa la solución a ese problema que esa persona tiene. Eso es vender con heartset, mezclar la estrategia con el corazón, ayudar a tu audiencia, a tu cliente ideal, a solucionar ese problema que tiene a través de lo que tú sabes hacer y lo haces muy bien ya está no hay nada de rebuscado no hay nada de eh, complicado no hay nada de maldad ni nada de, de, de todo esto que nos han metido en la cabeza acerca de las ventas y que nos hace eh, no estar avanzando con nuestros negocios vende tu solución contacta con tus potenciales clientes y cuéntales lo que tú haces y por qué deberían estar trabajando contigo y todo lo que van a conseguir si se animan a dar ese paso. Así que espero que vayas a ello. Te he dejado un montón de ideas, tienes tareas. Me gusta que siempre estos vídeos sean prácticos y que te puedas llevar ideas para implementar en tu negocio. Puedes hoy mismo comenzar con todo lo que te he comentado aquí. Espero que tomes acción, que me cuentes en comentarios qué vas a hacer o qué dudas tienes. Sabes que siempre me gusta responder a todos, todos, todos los comentarios y también usarlos para crear contenido que sea útil para, para ti, para que aprendas a vender de forma diferente, para que aprendas a vender de forma natural, para que aprendas a vender con jersey. No olvides, suscríbete a mi canal si te ha gustado este vídeo, que también me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. chao chao